Cómo se lavan los dientes por la mañana. Cepillo arriba, cepillo abajo, izquierda, derecha, y dando vueltas que blanca sonrisa quedará lo hace. Arriba cepillo abajo, sigue hasta que quede blanco. Luego di buenas noches, lo has hecho genial. Así es como se Como se lavan los dientes por la mañana Cepillo arriba, cepillo abajo y queda derecha y dando vueltas qué blanca sonrisa quedará lo has hecho. Cepillo arriba cepillo abajo sigue hasta que quede blanco Luego di buenas noches lo has hecho genial